Audubillahi billahi minash shaitanir rajim, Bismillahi-r-rahmani-r-rahim. en el nombre de Dios el Clemente mente el Misericordioso, hola a todos mis hermanos y hermanas, espero que os encontréis de maravilla. Una pregunta, ¿dónde estaba el lugar de nacimiento de Fatima Zahra? Fátima nació en la Meca en, eh, en la casa de Jadía. La casa estaba situada en la calle de los perfumes y ahora es una mezquita. El profeta llamó a su hija recién nacida, Fátima, al igual que a la madre del imam Ali. Se relata de Ahlul Bayt que una vez el imam Ali preguntó al profeta o oh mensajero de Dios ¿Por qué llamaste a Fátima así? El profeta dijo porque ella y sus seguidores están extendidos del fuego. Bueno, ¿qué epítetos tenía Fátima? A Fátima, la mejor de las mujeres del universo, se le atribuyen muchos epítetos los cuales expresan las grandes cualidades que ella poseía. Por ejemplo, Atahira. At Atahira significa mujer pura. Ella fue la mujer más pura entre todas las mujeres del mundo. Dios la dotó con este favor mediante este dicho. Dios solo quiere librarlos de la mancha, gente de la casa, y purificarlos sobremanera. Todos los comentadores dicen que este versículo fue revelado para Ahlul Bayt. Espero que seamos buenos seguidores de la Fátima Zahra. La paz sea con ella. Hasta luego www.byislam.com